Hoy te iba a hacer un día distinto con Nano Jaboa. Un hermoso día, vamos a ir a compartir con los chicos. ¡Snappy! ¡Oh! El fin bro, te necesito. ¿Qué pasa Toki? ¿Cómo te va? Sí, bien, bien. hermano, un gusto. Gabriel. Me ha la cara. Bueno, ¿Cómo estás ahí? Sí, todo bien. ¿Todo bien, po, ya, pues? Bien. Rojo, hay que hacer una demo. Ah, ¿Cómo estás ahí? Oh, bueno. Un gusto compadre. Nacimos de siempre si lo vi ahí. Ah, y... oh, buenísimo, Por favor los amigos ¿Qué? Ya. Yeah. Dale. Los niños. Super bien, amigo Mauricio. Qué lindo tu salto. y Araqui. Digan que los pequeños se acerquen y se reúnan allá con sus tío. Se acercan de la rampa. ¿Con el asiento acá arriba? ¿no? Que los amigos se nos hagan unas demostraciones. Ah. Y Nacho allá en la rampa. Yo voy a hacer yo voy a sentir. Vamos a hacer entonces como una especie de carrerita, damos un circuito, a ver, todos los niños acérquense acá. Tenemos una meta aquí, ¿quién hace el cronómetro? A ver, alguien que me ayude con el cronometraje oficial. Es super liviana, weón. Aquí pones todo la tu pesa. peso en los brazos. Y el juez, el juez. ¿Cachai? No. Las la patas se levantan con el pedal. El juez, el juez, el nano, a ver, Nano, ayúdenme en la curva para que los niños giren, para que más rápido. ¡Toki, pillando ¡Toki, ¡Ahí está! Uno, dos, tres. 4, 5, 6, giran. Y a la rampa, a ver, una rampa. 2 y a la meta, rápido, rápido, a la meta. Eh. Uh. Todo el circuito. Toma, está listo para ir en su bajada. Vamos. Eso, primer zig-zag. Segundo zig-zag. Uy, bueno, eh, bueno. Vamos, vamos. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Toki, píala, píala. Eso, felicitaciones. Vamos con todo. Aquí hay power, aquí hay power. Pata afuera, esa primera curva estuvo increíble eso, eso, mira que también aplica la técnica de la pata afuera excelente, mira cómo va mira qué buena, últimas pedalías para ganar eso, voy a ver Uco. Uco, oye Uco a ver, terminó por ahora ahí, listo, vamos Uco se va con el toque 360, ah. 360 o 180 puede ser Linda actividad es la que oh. gracias por acompañar este día fomentar el deporte ¡Oh! vida saludable y a todos nuestros amigos señor, que nos han lo pasé weón echado para atrás y hay palanca está ahí al Nacho, y te acercáis el manurio a la cadera ho -ho -a. ¡Pum! Con se pegáis el manurio y después lo tiráis Nacho, para adelante está el movimiento completo la añanos en este día. Vamos practicarlo. Eso practicarlo, sí. Buenas chiquillos, la raja Pero que porque Ah, se nos que se fue. sabemos de quién es qué. Oye, muchas gracias, se pasaron. Gracias Tú espectacular. gracias. Buenísimo. Por favor, devolver Esta El rey de Rapa muy bien. <risa> Buen mano al nano. Rap, rap, rap. Va girando ahí. Rap, rap, rap. Rap. Mira ese hueón. Cano, cano, cano, cano. Oh, te pasaste. Okay. Se le eh, salió el chat... O oh, el, el veo chancho, weón. La voy a poner acá. Una más arriba. Protección extra. Se abrió la tapa del pickup de nuevo. ¿El mediano bien? Uh, ¡Oh, cortito! Bueno ¡Hola! <risa> Big Brother ¿Ya? Ahora, Mándate Con todo, con todo, con todo Yo iba a ir a buscar la pala no. Oh. ¿Te gustó? No. no. Grande, nano. A la pura, Bien. Pero ahora. Dalió un dieron los tiempos, tiempo, Así justo cuando viene el aire. Ese peralte se va a apretar muy rápido. ¡Pista! No, callan, pista, ¿Me seguí? <risa> ¡Cuidado! <risas> Vamos <está> aquí. <risas> Siguiente. Vamos. Va. Vamos. Dale. Yeah. ¡Arriba, arriba, arriba! Uh. arriba buena! Esta sección era muy difícil de conectar. Está blando, está la huella marcada. Allá está un corto marcado. Pero funciona. Buena. ¡Ah! No! Trató de hacer la triple. <ríe> Qué weón más psycho. Buena Toki. Te sigo. Dale. Vamos. Toco, toco, toco, toco, boom. Las tablas estaban dando el toki. No, Dale. y la placa compactadora ¿dónde está en este minuto? No, oh, se pasó.